Están esperando a que les suelte el chisme, ya lo sé. Me decían que sonaba como una cabra mis amigas, que era una forma pasiva de hacer bullying. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante. Entendí que cambiar nada de mí para complacerla recientemente una nueva polémica rodea la vida de talía y shakira y es que lo cierto es que muchos se preguntan si realmente existe una rivalidad entre ambas famosas pues te cuento que al parecer talía no pudo más con estas especulaciones y decidió romper el silencio sobre esta noticia que estuvo circulando hace unos días en donde supuestamente ella habría criticado fuertemente a shakira y es que hace poco un canal de YouTube aseguró que Thalía estuvo arremetiendo contra la colombiana por supuestamente hacerse láctima con su canción Monotonía. La canción me parece patética. Y